Pues muy buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir a este seminario online sobre finanzas sostenibles. Soy Rafael Damborenea, tutor del área académica en Eude Business School y también eh, director y profesor del máster de finanzas en modalidad presencial. Veo que hay muchos conectados, algunos de vosotros me alegra porque sois alumnos eh, de finanzas, está bien que acudáis eh, a estos seminarios para reforzar los conocimientos que que veis en el, en el máster. Voy a quitar la cámara para tratar de no ralentizar o ralentizar lo menos posible la presentación. Y bueno, como comenté el año pasado, cuando organizamos este seminario de, sobre la educación en el Día de la Educación Financiera, que se celebra hoy el 4 de octubre. El año pasado se celebró el, el 5 de octubre. Eh, esto es una iniciativa impulsada desde 2008 por el Banco de España y la Comisión Nacional eh, del Mercado de Valores con el objetivo de fomentar la educación financiera. Y vuelvo a poner las mismas reflexiones que la otra vez. La Fundación Pricewaterhouse y la Fundación Contea hicieron un informe que se titula Por qué educar en economía familiar y empresarial. Lo podéis buscar por Internet. Y se ve que el, el, el grado de coherencia o la estructura de los contenidos en todo lo que tiene que ver con la formación financiera de nuestros jóvenes aquí en España es muy mejorable. ¿no? De hecho, los jóvenes españoles obtenían eh, una calificación de 30 sobre 100 frente eh, a Reino Unido o, o Países Bajos que, que obtenían calificaciones más altas. Esto es un problema que haya eh, en cultura financiera y por eso... Eh, con esta serie de, de seminarios lo que tratamos es eh, de acercaros las finanzas con independencia de que seáis alumnos de finanzas o de otras especialidades, pero haceros ver que las finanzas, con independencia de que queráis trabajar en el sector o no, están en vuestro día a día. Cualquier persona que tenga unos ingresos es ya una empresa con patas, tiene una cuenta de resultados y tiene un balance de situación y tiene que tratar de maximizar su valor y hacer una asignación óptima de los recursos. Por lo tanto, no hay excusas para... Eh, no formarse en, en finanzas, aunque sea bueno, de, de una manera sencilla. ¿Cuáles son los problemas derivados de no tener eh, una educación financiera? Pues En algunos informes ya se ve como eh, los jóvenes que no tienen educación financiera son más propensos a los juegos de azar, pues a ser víctimas eh, de las casas de apuestas, de, de acabar pues, desarrollando alguna enfermedad eh, como la ludopatía... Podemos ser también víctimas de estafas, es decir, si no entendemos bien a qué productos financieros podemos acceder como inversores y la rentabilidad propia de ese tipo de productos, cualquiera nos podría decir, oye, si me dejáis eh, vuestro dinero, yo os eh, garantizo una rentabilidad del 100% en un mes y sin ningún riesgo. Si vosotros no tenéis la formación suficiente como para decir, eso es imposible, eso nadie lo podría hacer o el riesgo de hacerlo es eh, muy elevado, bueno, pues... Podemos ¿no? acabar siendo víctimas de, de estafas y luego también es, es importante formarse en, en finanzas eh, para no depender el día de mañana del Estado. Aquí en España pues ya sabéis que nuestro sistema de pensiones eh, está quebrado, la gente de mi generación o más jóvenes pues asumimos ¿no? que el día de mañana no vamos a tener pensión y bueno que vamos a necesitar eh, nuestros propios ahorros que hemos puesto a trabajar en los mercados financieros para el día de mañana poder ser independientes. Así que por todas estas razones creo que es importante eh, formarse en finanzas. El lema de este año, del Día de la Educación Financiera, es tus finanzas también sostenibles y de ahí pues que vayamos a hacer un seminario centrado en inversiones socialmente responsables. También para todos aquellos que os incorporáis nuevos este año a este tipo de, de seminarios, deciros que el que organizamos el año pasado, que fue un éxito, que, que gustó mucho, mucha gente me pidió la presentación, lo tenéis también disponible para ver en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, que se titula La paradoja de la baja volatilidad, se puede ganar más en los mercados financieros arriesgando menos, esto los que sois alumnos de finanzas lo vemos en el módulo de teoría financiera, pues bueno aquí lo acercamos para el resto y además en este seminario que organizamos el año pasado enseño alguna herramienta eh, útil para buscar eh, acciones que, que cumplan esos criterios, o sea que luego tenéis ahí una parte interactiva. Bueno empezando por el tema que nos ocupa que es este de las finanzas sostenibles, yo lo he titulado presente y futuro eh, de las inversiones, lo primero que nos tenemos que preguntar, o la reflexión que suele surgir cuando se hablan de finanzas sostenibles, es, eh, sí, es verdad. Eh, las finanzas sostenibles eh, son una moda. A mí eso no es una frase que me guste porque yo creo que una moda es, es algo pasajero. Sin embargo, llevamos ya bastante tiempo hablando de finanzas sostenibles, no creo que sea eh, una moda y los datos apuntan a que esto es una realidad ¿no? que ha venido para quedarse y vamos a ver después cómo ya hay incluso regulación en, en este sentido. ¿Por qué hago esa pregunta de si realmente es una moda o una realidad que nos preocupa? Porque si cogéis el último informe de riesgos globales de 2020 que elabora el Foro Económico Mundial, vais a ver que en el top 10 de riesgos, tanto por término de probabilidad como por término de impacto, los que más eh, preocupan son al final... Eh, los eh, riesgos medioambientales, es decir, ya veis que por término de probabilidad en el, en el top 5 tenemos riesgos medioambientales que son los que llevan esa señal verde y en el término de top 10 por riesgos de impacto no son los cinco medioambientales pero al menos sí se cuelan tres eh, medioambientales entre ellos y luego pues alguno más, ¿no? que, pues como por ejemplo arma de destrucción masiva. Pero bueno, ya veis que a nivel mundial, en términos de riesgo, empieza a tener mucho peso, la parte medioambiental. ¿Por qué esta realidad nos preocupa? Pues porque estamos viendo cómo las emisiones de carbono han aumentado considerablemente. Fijaros este dato, incluso después de la pandemia, las emisiones en el tercer trimestre de 2020, cuando se supone que todas las economías estaban paralizadas, en algunos países igual empezaban eh, confinamientos siguiendo la estela de otros países que también nos habíamos confinado. Es decir, la economía no se movía, pero sin embargo es curioso cómo las emisiones eh, fueron superiores a las del tercer trimestre de 2019. Es decir, viene una pandemia que lo para todo y aún así seguimos contaminando más que cuando no había pandemia. Es una cosa curiosa. Y esta noticia es, es de hoy mismo. Eh, ya se ha visto cómo la demanda de combustibles fósiles supera el, el máximo marcado en la pandemia, dice el titular, asesta un revés a la lucha contra el cambio climático. Pese a todos los compromisos que tienen todos los países o empresas por tratar de ser menos contaminantes vemos que la realidad es que no, es que seguimos contaminando. Otro mapa que también se empieza a ver mucho en, en diferentes conferencias es ese que habla del estrés hídrico. Fijaros cómo el incremento de la demanda de agua va a acabar creando problemas de suministros en muchos países que hasta ahora no tenemos eh, ningún problema ¿no? en cuanto al suministro de agua. Por ejemplo, aquí en España hay zonas que pueden tener un estrés hídrico mayor que otras, pero no es un problema. Sin embargo, ya para 2040 veis cómo la mayor parte eh, de los países empiezan a tener un riesgo entre moderado, alto o extremadamente alto, es decir, que dentro de no mucho vamos a ser testigos de cómo empieza a haber problemas de suministro de agua. Y luego, por último, para ver que esto no es una moda, también hay que constatar esa pérdida de la biodiversidad y degradación de los ecosistemas. Eh, según ese estudio de WWF, en los últimos 50 años la población animal se ha reducido casi un 70%. La reflexión es, ¿le interesa al planeta un cambio? Parece que sí, pero yo creo que todavía queda mucho por hacer. Nos podemos remontar a la Cumbre de Río en los 90, posteriormente al Protocolo de Kioto, ya en el siglo XXI ese Acuerdo de París, la Agenda 2030 a las Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo eh, Sostenible y finalmente cambios regulatorios que se están incorporando en la industria financiera como el Reglamento SFDR que vamos a ver después. Toda la presentación va a girar en torno a lo que son los riesgos ESG, que son los tres pilares de las finanzas sostenibles. ¿Qué significa cada una de estas letras ESG? Pues lo veo... Continu Teniendo en cuenta, por ejemplo, Sí, disculpad, no sé si sabía, No sé si me habéis perdido ahí por un momento la... A la presentación. Vale, perfecto, creo que ya me escucháis. Pues bueno, tendríamos eh, que ya el regulador, tanto a, a los bancos como a las eh, aseguradoras, les exige que hagan modelos estresados teniendo en cuenta el, el cambio climático. Ya no es solo decir cómo un banco puede enfrentarse a una situación de recesión económica, sino también... ¿Cómo se podría enfrentar a una catástrofe natural? Pensad que si se materializa una catástrofe natural, pues bueno, una aseguradora que tenga aseguradas casas de muchos clientes, si se destruyen esas casas, la aseguradora va a tener que hacer frente a esas pérdidas económicas. Tendríamos la S, que son los riesgos sociales, donde hablaríamos de, por ejemplo, me dice Diego que no se ve la presentación. No sé si los demás la estáis viendo. Eh, no, Rafael no se ve. A ver, ahora. Ah, vale, perfecto. Ahora sí. Pues tendríamos... ...que hace alusión eh, a los riesgos sociales, donde hablaríamos eh, de las condiciones laborales eh, que tienen eh, las empresas, por supuesto evitar el trabajo infantil, la discriminación eh, tanto eh, por raza como por religión, eh, la igualdad de género, eh, por ejemplo en los consejos de administración eh, de las compañías cotizadas... Y, por último, tendríamos la G, que hace alusión a los riesgos eh, de gobernanza. Aquí incluiríamos en gobernanza, en buen gobierno corporativo, todo lo que, viene que, todo lo que tiene que ver con transparencia. Pues la remuneración a los directivos, saber cuánto gana el directivo de, de una compañía y si es mucho o poco en relación con otras compañías de, del mismo sector, si realmente ese directivo merece esa remuneración para el valor que está generando eh, a los accionistas, Toda esa parte eh, de sobornos, corrupción, conflictos de interés, fiscalidad, donde tributan las empresas. Esto también eh, es importante. ¿no? Una compañía puede estar en un país, pero mediante empresas, pantallas o lo que sea, tributar en un país con una fiscalidad más ventajosa y, por lo tanto, con su los impuestos no está contribuyendo al bienestar de, de ese país. Hablaríamos aquí de ciberseguridad, fraudes contables, todo lo que tiene que ver con prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Estos serían un poco los, los tres pilares de las finanzas sostenibles y cómo invirtiendo en empresas que cumplen estos criterios tratamos de reducir al máximo posible estos riesgos y en consecuencia pues, eh, tratamos de hacer eh, un mundo mejor, ¿no? por así decirlo. ¿Por qué es importante eh, invertir en empresas que tienen o que cumplen con criterios ESG? Porque como podéis ver, todos estos activos que tienen un mandato socialmente responsable presentan una popularidad creciente y lo más normal, como os explico ahí, es que se vaya a multiplicar en los próximos años. Fijaros cómo el, el crecimiento en activos socialmente responsables de, desde 2006 hasta ahora... Ha aumentado de, de forma exponencial. Ocurre lo mismo con los flujos de capitales que están yendo a parar a todo este tipo de productos que invierten en empresas que son socialmente responsables o en emisiones de deuda que tienen como objetivo, pues, por ejemplo, contribuir a tener un impacto positivo en el medio ambiente, tanto en la parte de renta variable como de renta fija. Vemos que el interés es creciente, quizás con algo más de volatilidad en la parte de, de renta fija, no es una tendencia tan creciente como en renta variable, pero desde luego es una tendencia que va a dar mucho que hablar en, en los próximos años. Preguntas que igual os estáis haciendo alguno. Bueno, todo esto está muy bien, está bien contribuir con nuestro dinero a invertir en empresas eh, que buscan algo bueno para la sociedad, pero muchos igual sobre todo los eh, financieros eh, estaréis pensando oye pero a mí esto me va a dar más rentabilidad que invertir en, en activos eh, tradicionales me va a dar menos bueno pues si cogéis algún índice eh, que incorpore empresas que cumplen criterios sg y lo comparáis con la evolución de un índice tradicional yo aquí en el ejemplo os pongo el índice de la bolsa de nueva york Veis cómo cuando el mercado sube, el índice socialmente responsable sube más que el propio índice de la bolsa de Nueva York. Por lo tanto, ese mito de que si invertimos socialmente responsable, sacrificamos rentabilidad frente a la inversión no socialmente responsable, es mentira. Como os digo ahí de media, los fondos sostenibles tienen una rentabilidad igual, pero en muchos casos superior que los fondos tradicionales. ¿Qué es lo que me interesa a mí como inversor? Que si yo invierto en algo, cuando el mercado suba, pues que mi fondo suba más y cuando el mercado caiga, que mi fondo caiga menos. Eso es lo que ocurre un poco con los índices socialmente responsables. Cuando el mercado está eh, arrojando rentabilidades positivas, nosotros nos beneficiamos de un diferencial mayor. Fijaros que el índice de la bolsa de Nueva York en estos momentos pues no llega ni siquiera a un 2,5%. Y aquí ese índice que tiene compañías socialmente responsables de, de Estados Unidos, pues llega a superar ¿no? incluso el, el 5% de rentabilidad. Cuando llega la crisis del coronavirus y los mercados financieros se desploman, la caída de la bolsa de Nueva York o del índice de la bolsa de Nueva York es de prácticamente un 37% y el índice socialmente responsable también cae, pero cae menos que ese índice de referencia. Por lo tanto, cuando el mercado detiene su caída y empieza a subir, al índice verde le va a costar mucho menos volver al punto de partida que al índice azul. Así que te vas a seguir aprovechando de esa ventaja, ¿no? esa capacidad de resiliencia que muestran las empresas socialmente responsables frente al, al conjunto de, de todas las compañías. Eh, como señalo ahí, también tienen menos riesgo de caídas o de bajadas de precio. Eso no significa que si tú inviertes en empresas que son buenas para el, el planeta, no te vayas a librar de caídas. Tenemos una crisis sanitaria que ha derivado en una crisis económica. Todos los mercados financieros de todo el mundo se desplomaron. Todas las empresas cayeron. Ahora, lo que es cierto, es que esos índices o esos fondos que invierten en empresas socialmente responsables, cayeron menos que los índices en, en su conjunto. Y también, ya ha habido muchos estudios ¿no? de viendo cómo se habían comportado los, los fondos socialmente responsables durante la pandemia, pues bueno, como hemos visto, han sido más resilientes. Y también me parece importante, no solo desde el punto de vista eh, inversor, sino de cara a vuestro futuro laboral, esto va más orientado eh, a todos aquellos alumnos de finanzas, el tener formación sobre finanzas sostenibles o que el día de mañana después de finalizar vuestros estudios de posgrado lo incorporéis, os va a dar acceso a puestos de trabajo cualificados que ya empiezan a verse y que tratan sobre eh, cómo gestionar estos riesgos SG. Yo siempre digo que todos tenemos que partir de una formación universitaria, después hacemos una formación de posgrado, los alumnos de finanzas pues os, os especializáis en, en finanzas y la cúspide de la pirámide lo que os va a diferenciar en el mundo laboral sería toda esa parte de las certificaciones profesionales. Ya en materia SG están empezando a aparecer certificaciones tanto de CFA en inversión socialmente responsable como DEFAS, que es la Federación Europea de, de Analistas Financieros, que es la certificación CESGA para analizar empresas desde un punto de vista socialmente responsable y ver cuáles cumplen y, y cuáles no cumplen. Y desde el punto de vista del asesoramiento ha salido la certificación FPSG Advisor, que es para asesorar a los clientes, para gente que quiera trabajar en banca privada o en gestión patrimonial, si un cliente quiere invertir de forma socialmente responsable, tener los conocimientos necesarios para darle un asesoramiento Adecuado. Y de hecho, pues bueno, ahí tenéis algunas ofertas. ¿no? Tú en LinkedIn introduces el término ESG, antes prácticamente no aparecía nada. Ahora, cada vez más, todavía es residual, pero irá aumentando con el tiempo, pero ya por lo menos empiezan a aparecer ofertas eh, laborales relacionadas con riesgos. Eh, SG, tanto a nivel eh, de consultoría como managers de sostenibilidad, ahí tenéis eh, director de ventas para toda la parte de SG y finanzas sostenibles y son empresas grandes, Pricewaterhouse, Standard Poor's, AXA, es decir, para los que estéis estudiando finanzas, el día de mañana no descartéis las finanzas sostenibles como un complemento más para abriros puertas en, en el mundo laboral. Vista esta pequeña introducción, Vamos a hablar del contexto regulatorio. Esto viene a reforzar lo que decía al principio, que yo no creo que sea una moda, porque una moda es eh, temporal y es que además ya se ha metido una parte regulatoria. Cuando algo tiene una regulación detrás es porque eso realmente va en serio. Aquí en Europa ha salido ese reglamento 2019-2088, que seguro que alguno ya conoce por sus siglas en inglés, SFDR, y este reglamento... Lo que viene a exigir a las gestoras de fondos de inversión es que empiecen a incluir riesgos de sostenibilidad en sus decisiones de inversión. Así que las gestoras de activos lo que tienen que hacer es categorizar a los fondos según su nivel de sostenibilidad. Aquí para que nos entendamos de qué productos son sostenibles y qué no en el ámbito de, de las finanzas vamos a hablar. De los que tienen objetivo de inversión sostenible, que sería ese artículo 9 del reglamento SFDR, los que promueven objetivos medioambientales o sociales, que sería el artículo 8 del reglamento SFDR y finalmente los que no son sostenibles. Por lo tanto, si queremos invertir de forma socialmente responsable, todos aquellos fondos eh, categorizados según el reglamento SFDR como artículo 6 no serían de nuestro interés. Tendríamos que bus buscar aquellos fondos que cumplan o con el artículo 9 o con con el artículo 8. ¿Cuál es el problema en la implementación de este reglamento? Pues que todavía falta desarrollar la taxonomía, porque aquí podemos entrar a un debate. ¿Qué es sostenible y qué no es sostenible? Es decir, os pongo por ejemplo el caso de Repsol. Repsol es una compañía petrolera, concluiremos que el petróleo pues, no es lo más respetuoso con el medio ambiente, pero, sin embargo, Repsol, en su plan estratégico 2021-2025, quiere ser una compañía que llegue a las cero emisiones de carbono en el año 2050. Es decir, es una compañía que ahora es contaminante, pero tiene un objetivo para dentro de muchos años ser una compañía completamente diferente y no emitir carbono a la atmósfera. Claro, yo puedo defender esa postura y deciros, la inversión en Repsol sería una inversión socialmente responsable porque es una compañía que está comprometida eh, con el medio ambiente, pero vosotros igual podéis tener una visión diametralmente opuesta y también tener razón de decir, bueno, está comprometida con el medio ambiente, pero ahora mismo es una compañía contaminante en un sector, digamos, controvertido o polémico desde el punto de vista medioambiental. Esta falta de taxonomía, estas lagunas que hay en torno a lo que es sostenible o que no, ha llevado a muchas empresas a implementar una práctica mala y que seguro que vosotros eh, habéis visto alguna vez, que es lo que se conoce como eh, greenwashing. que es Yo soy una empresa contaminante, se ve muy bien en el dibujo que os pongo en la diapositiva. Tengo una fábrica con múltiples chimeneas que no hacen más que emitir eh, humo eh, contaminante a la atmósfera. Bueno, pinto las chimeneas de verde y ya da la sensación de que soy una empresa ecológica. El problema sigue estando ahí, porque eres una empresa contaminante. Si vais al supermercado y cogéis productos, vais a ver que términos como eco o bio están regulados. Tú, para que un producto sea ecológico sea biológico, hay una regulación detrás. Si la cumples, te darán esa etiqueta. Sin embargo, hay otras empresas que, como saben que no cumplen con ello, dicen, bueno, pues yo a mi producto le añado el término natural o le añado el término verde o incluso le pongo el envase verde y así al consumidor le doy una sensación de que yo soy una empresa comprometida con el medio ambiente o ecológica y nada más lejos de la realidad. O en el caso que nos ocupa, en el de las inversiones financieras, hay fondos de inversión que como saben eh, que las eh, compañías ESG tienen o empiezan a tener o a captar más interés por parte de los inversores, dicen, bueno, yo tengo un fondo que no tiene un mandato de inversión socialmente responsable, es decir, sería artículo 6 según el reglamento SFDR, pero como tengo alguna compañía que es socialmente responsable, voy a tratar de apoyarme en esa inversión para vender que mi fondo es socialmente responsable esto sería también una práctica de greenwashing o incluso empresas que presumen eh, de que sus productos no contienen X sustancia cuando esa sustancia lleva tiempo prohibida. Imaginad que vais a comprar una casa y el que os vende la casa, la promotora inmobiliaria, se jacta de que las casas no tienen amianto. Dices, hombre, estaría bueno, el amianto pues, ya se ha demostrado que es un producto cancerígeno, que es nocivo para la salud, antes se utilizaba en, en, en construcción, incluso en construcción naval, pero ya ahora está prohibido utilizarlo en construcción. Si una empresa eh, presume de cumplir con la ley como una ventaja competitiva, es una empresa que te haría sospechar. Pues bueno, esto podemos encontrar en el ámbito de la inversión socialmente responsable. Hay falta de taxonomía, hay ciertas lagunas y hay empresas que se aprovechan de esta moda para tratar de vender a los inversores que ellos invierten de forma socialmente responsable, cuando igual no es así. Veremos más adelante cómo eh, diferenciar productos que son socialmente responsables de aquellos que no lo son. Algunos datos. Menos del 1% de los activos bajo gestión en Europa están etiquetados, es decir, no se sabe si son socialmente responsables o no. Y apenas el 25% cumplen con los artículos 8 y 9. Es decir, que solo un cuarto del pastel sería eh, inversión socialmente responsable. El resto todavía no. Yo soy optimista. Yo pienso que esto se va a revertir. Yo pienso que el día de mañana el resto de fondos ocupará una parte muy pequeña y el grueso de la tarta serán fondos socialmente eh, responsables. Es más, pienso que llegará un momento en el que no habrá debate sobre si invertir eh, de forma socialmente responsable o no, sino que Todas las gestoras de activos invertirán de forma socialmente responsable y los únicos fondos que quedarán que no son socialmente responsables, pues serán, no sé, fondos muy específicos, pues de bonos ligados a la inflación, los llamados fondos del vicio, es decir, fondos que directamente por mandato invierten en compañías eh, tabacaleras o, de, por ejemplo, de bebidas espirituosas, casinos, apuestas, juego online esos son los denominados fondos del vicio, pues bueno, por mandato seguirán teniendo exposición a esos sectores. Ahora, la gran mayoría, si no practica, la práctica totalidad, invertirán de forma socialmente responsable. Eso también traerá ciertos problemas a la hora de valorar empresas, porque las empresas más comprometidas con la sociedad acabarán cotizando con primas, es decir, más cara con respecto al resto, porque serán esas compañías que todo el mundo querrá tener en sus fondos, que prácticamente por obligación acabarán invirtiendo de forma socialmente responsable. Se han creado algunas etiquetas, diferentes países, pues como Francia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Austria, para, digamos, catalogar a un fondo de inversión como sostenible. ¿Qué es lo que yo creo que haría falta? Dejar las certificaciones nacionales, donde yo supongo que la mayoría tendrán los mismos criterios, y empezar a crear eh, una etiqueta a nivel supranacional. Pues, por ejemplo, aquí en Europa, pues, eh, la Unión Europea haga una etiqueta con una regulación común para todos los países que certifique que un fondo de inversión, efectivamente, es socialmente responsable y está invirtiendo en compañías buenas en términos medioambiental o social o de gobierno corporativo, o si es un fondo de renta fija que invierte en bonos, pues que efectivamente ese bono esté comprando bonos verdes, es decir, que el dinero de esos bonos vaya eh, a financiar proyectos que tengan un impacto positivo en el medio ambiente. Así que como veis queda bastante trabajo por hacer. Siguiente cuestión. Bien, tenemos el, el contexto regulatorio, hemos hablado de algunas ventajas eh, de la inversión socialmente responsable, hemos visto pues que lo hacen mejor tanto cuando el mercado va al alza como cuando el mercado va a la baja qué productos tengo yo como inversor minorista para que parte de mis ahorros vayan digamos a financiar un mundo mejor pues bueno los primeros serían los bonos ESG creo que lo he comentado antes aquí ya sea un país o una compañía privada recibe unos fondos que utiliza exclusivamente para financiar proyectos que van a tener un impacto positivo bien sea a nivel medioambiental si es un bono verde o a nivel social si es un bono social esto también va al alza Hemos visto cómo durante el primer semestre de 2020 la inversión en bonos sostenibles aumentó un 47% con respecto al mismo periodo del año anterior y más del doble del valor registrado durante el primer semestre de 2018, que es una barbaridad. Y, por supuesto, el más popular es el bono verde. ¿Qué es lo que pasa? Que con eh, bueno, la irrupción de la pandemia ha empezado a haber también un incremento significativo de lo que es el, el bono social, es decir, que ya no solo sea en la parte medioambiental, sino que tenga un efecto positivo, pues, por ejemplo, en las capas más desfavorecidas de la sociedad. Europa es el mayor mercado de, de bonos verdes, de hecho, de las emisiones totales de bonos verdes que hay, Europa pues, prácticamente acumula la mitad. España fue hace poco noticia porque lanzó por primera vez un bono verde, tuvo muy buena acogida entre los inversores, fijaros una demanda de 60.000 millones y como veis en el, en el subtitular el, el objetivo de, de esa recaudación, era para cometer inversiones en el transporte ferroviario eléctrico y otros proyectos medioambientales. Sé que muchos nos seguís desde el otro lado del Atlántico. Colombia ha dado también un paso importante en la emisión de, de bonos verdes. Estados Unidos hará lo propio. Aquí hay otros países pues, eh, como Bélgica, Irlanda, eh, Francia, que ya lo están haciendo. Y yo creo que esto es una tendencia que va a ir al alza. La verdad es que estos bonos están bien, porque los emiten países, por lo tanto el riesgo es más bajo, habrá que tener en cuenta la calificación crediticia de cada país, pero a veces eh, remuneran incluso más que los propios bonos tradicionales. Entonces, si andas buscando más rentabilidad y que tu dinero tenga un impacto positivo en, en la sociedad, yo creo que pueden ser incluso una alternativa mejor para ese eh, inversor conservador que simplemente una letra del tesoro o un bono del, del país, digamos, tradicional, lo que hemos conocido toda la vida bien en los mercados monetarios o en los mercados de renta fija a largo plazo. ¿Cuál es el problema? Que los bonos verdes tienen un nominal muy elevado, es decir, es difícil que nosotros los que estamos en este seminario podamos comprar un bono verde. ¿Por qué? Porque igual un bono verde cuesta 100.000 euros o 100.000 dólares, no todo el mundo tiene. 100.000 euros o 100.000 dólares, para comprar un bono. Y aunque los tuvieses, solo tendrías un bono en tu cartera. Por lo tanto, si el emisor de ese bono, imaginaros que es una empresa privada, quiebra, tú perderías la totalidad de tu inversión. Es decir, necesitarías mucho más capital para hacerte una cartera diversificada de diferentes emisiones de deudas Como esto es difícil para el inversor minorista, lo que podemos hacer es, acceder a fondos de inversión especializados en renta fija, es decir, todos los que estamos aquí en el seminario, cada uno con nuestra situación económica financiera, pues yo pongo mil euros, Rosibel pone mil euros, Hugo pone mil euros, Juliana pone mil euros, es decir, vamos poniendo entre todos dinero y compramos muchos bonos verdes de diferentes empresas o diferentes países, eso es lo que hace un fondo de inversión, así que hoy en día sin tener grandes cantidades de dinero a través de un fondo de inversión especializado en la inversión en bonos verdes podemos tener una exposición directa a este tipo de emisiones y que nuestro dinero sea más o sea menos vaya a parar a emisiones que tienen un objetivo bien medioambiental con un impacto positivo para el medio ambiente o bien un impacto positivo a nivel social para que veáis un ejemplo pues he seleccionado un fondo cualquiera es un fondo que gestiona National Nederlanden, que es una gestora holandesa. El fondo ya veis que se llama Bono Verde, directamente. Si vemos los objetivos y política de, de inversión del fondo, ya nos dice, este producto se clasifica como un producto financiero con un objeto eh, de inversión sostenible, Conforme a lo descrito en el artículo 9 del reglamento SFDR que comentábamos antes, esto es importante para evitar publicidad engañosa, lo repetiré más veces a lo largo de la presentación. Es importante antes de contratar un producto que veáis en la sección de datos fundamentales para el inversor, en esta sección de objetivos y política de inversión, que cumple al menos con el artículo 8 o con el artículo 9 de ese reglamento SFDR. Y bueno, os dice que el fondo invierte predominantemente en bonos verdes. Este es un fondo que no tiene mucho de vida, se lanzó en 2018, lleva tres años cotizando y bueno, es un fondo lógicamente muy conservador, no dejan de ser bonos y generalmente emitidos por países con alta calificación crediticia, así que no podemos esperar grandes rentabilidades, pero la verdad es que la rentabilidad anualizada a tres años no ha estado mal para un inversor conservador, en torno a un 3%. Yo creo que si al final tu objetivo es preservar el capital simplemente de la inflación y obtener algo más, pues bueno, este fondo habría cumplido eh, sobradamente con, con el objetivo en los últimos tiempos. ¿Qué es lo bonito de este tipo de eh, de bonos verdes que compramos a través de, de fondos pues que de alguna forma podemos medir el impacto que tiene en el planeta nuestras inversiones lo más normal es que el fondo os informe de ese impacto real que, que, que está teniendo el fondo en el mundo al haber comprado esas emisiones de deuda o esos bonos verdes por ejemplo os puede venir indicado en términos de emisiones de carbono pues eh, A nivel de huella de carbono, por ejemplo, este fondo contribuye a que haya un 13% de emisiones con relación al índice eh, de referencia y lo podéis encontrar de forma eh, más asequible, ¿no? que lo entendamos todos o lo veamos mejor. Fijaros, es la emisión equivalente a cuatro hogares o 14 viajes en coche alrededor del mundo. Dices, oye, pues con respecto a mi índice de referencia, que será un índice socialmente responsable, que ya contribuirá enormemente a reducir las emisiones de dióxido de carbono, mi índice es eso y además un 13% menos que lo que eh, da el índice de referencia. En términos de, de residuos, en uso de agua, pues fijaros, el fondo este contribuye a un 28% menos comparado con el índice de referencia, que equivale al uso de agua en 67 hogares o 116.874 duchas Esto yo creo que es bonito, ver que al final tu dinero, más allá de para tratar de generar una rentabilidad positiva, contribuye a hacer algo positivo en el planeta. Podéis analizar también la exposición por rating, este ya veis que es un fondo bastante conservador. A partir de aquí es lo que se considerarían bonos de alta calificación crediticia, pues bueno, ya veis que prácticamente el 90% del fondo solo invierte en bonos verdes, pero de muy alta calificación crediticia, es decir, que hay menores probabilidades de que quiebre el emisor o que se produzcan retrasos en los pagos de los cupones. Y también es importante ojear quiénes son los principales emisores, no solo su calificación crediticia, sino quién está detrás de esas emisiones de bonos. Aquí veis que en este caso hay bonos del Reino de Bélgica, del gobierno de Holanda, hay bonos eh, irlandeses... Fijaros, aparecen ya empresas pues, como el BBVA, que seguro que lo conocéis, que es un banco eh, español pues, que también tiene una emisión de, de bonos verdes. Esto es importante porque como sois vosotros los que decidís a quién le dais vuestro dinero, el fondo puede invertir en bonos verdes, puede cumplir con ese artículo 8 o ese artículo 9 del reglamento SFDR, pero que cuando vosotros comprobéis la lista eh, de emisores, hay algún país, por ejemplo, que nos no guste. Es decir, puede haber un país que no sea respetuoso con los derechos humanos o los derechos de las mujeres, que haya invertido un bono verde para tener un impacto positivo en el medio ambiente, lo cual está muy bien, pero vosotros sois libres de decir no, no, no. Yo si hay emisiones de ese país, a mí por muy ecológico que quiera ser o que quiera hacer una transición eh, hacia una descarbonización de la economía, a mí me da igual, yo no quiero financiar a ese país pues porque tengo un conflicto moral, porque es un país que luego, aunque intente ser muy ecológico, no respeta los derechos humanos. Eso creo que es importante que lo veáis en, en un fondo, que acudáis a los emisores y decir, vale, es un fondo socialmente responsable, cumple con ese artículo 8 o ese artículo 9 del reglamento SFDR y dentro de los emisores que hay... No tengo ningún tipo de conflicto moral con ninguno. Yo creo que se ayuda ¿no? a que al final eh, digamos, la inversión pues sea más segura, no desde el punto de vista de la rentabilidad, sino que vosotros os sintáis bien consigo mismos con lo que estáis haciendo con vuestro dinero. Igual que supongo pues, que si valoráis eh, un proyecto humanitario o, o colaborar con una ONG... Pues no lo hacéis tanto pues, por si tiene una ventaja fiscal, sino decir, oye, me siento a gusto que mi dinero vaya a esta ONG o con lo que estoy haciendo. Pues con los fondos eh, de bonos verdes o sociales eh, pasa exactamente igual. Tenéis que mirar quiénes son los emisores. La otra parte sería invertir en acciones de compañías que tienen un impacto positivo en el planeta, no solo tienen por qué ser, pues, eh, por ejemplo, empresas vinculadas al sector de las energías renovables. Puede haber otras grandes compañías, incluso tecnológicas, que hacen muchas medidas encaminadas a tener un impacto positivo, vienen en el medio ambiente, bien en términos sociales y que luego además son empresas muy transparentes ¿no? en métricas de, de, de gobierno corporativo. Bueno, vosotros como inversores minoristas podéis ir buscando acciones que sean más socialmente responsables que otras para incorporar a la cartera. Esto es más fácil que comprar un bono verde. Al final, yo creo que comprar acciones es bastante accesible a todo el mundo, con independencia del capital inicial. Ahora bien, otra solución mucha más práctica y que nos da una mayor diversificación y que hacen el trabajo por nosotros, porque va a haber un gestor analizando el mercado para encontrar esas empresas socialmente responsables, es hacer lo mismo que hemos hecho con los bonos, con un fondo de renta fija, pero con un fondo de renta variable. Existen ya en el mercado, desde hace tiempo, fondos de renta variable con mandato de inversión SG. El grueso de los valores que van a componer la cartera de ese fondo cumplen con esos criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Tenemos que tener cuidado, igual que en el caso de los fondos de renta fija. Para evitar la publicidad engañosa es importante leer el documento de datos fundamentales para el inversor. En ese documento de datos fundamentales, en la sección objetivo y política de inversión tenemos que ver, si no es en la primera en la segunda línea, esta frase. Esta institución de inversión colectiva aplica criterios ESG en su política de inversión. Esa es la prueba de que el fondo tiene un mandato de inversión socialmente responsable. Hay mucha popularidad con los fondos ESG de renta variable. Ya veis que tanto a nivel eh, de, de volumen de activos como de número de fondos está creciendo exponencialmente en los últimos años, pero todavía queda mucho por hacer. GFK elaboró una encuesta y el 65% de los encuestados afirmaba que su entidad no le había ofrecido eh, un producto sostenible. Es decir, aquí ya el sector financiero, tanto bancos como empresas de asesoramiento financiero independientes, eh, asesores tienen que empezar a hablar a sus clientes de que existe una alternativa de inversión socialmente responsable. Y bueno, veis cómo el 85% de los clientes constataban que su asesor no le había preguntado sobre sus preferencias en sostenibilidad. Con este nuevo reglamento SFDR se va a exigir a los asesores financieros que le pregunten al, al cliente por sus preferencias y decirle, oye, que sepas que existe la inversión sostenible, no sé si a ti es algo que te puede interesar más que la inversión tradicional o lo quieres combinar, pero por lo menos que sepas que existe y hay productos a los que puedes eh, acceder. Y aquí, en este gráfico de tarta, eh, bueno tenéis un dato preocupante. Fijaros, solo el 45% sabe que existen productos de inversión sostenible, es decir, más de la mitad de las personas todavía no sabe que con su dinero Puede hacer eh, algo positivo ¿no? por, por la sociedad. Y en el caso de las mujeres, apenas el, el 40%. O sea que yo creo que todavía falta mucho por hacer a nivel de divulgación, pues seminarios como el que estamos haciendo hoy, pero también más implicación ¿no? por parte de las entidades financieras, bancos y asesores, para que esto llegue al mayor número de personas posibles. Y ya para terminar, vamos a ver. ¿Cómo invertir de forma muy sencilla y muy resumida con criterios SG? Mirad, para mí y supongo que para cualquier gestora de fondos de inversión, existen ahora mismo tres grandes tendencias de largo plazo. La primera, y es innegable, es la tecnología. Todo lo que tenga que ver con empresas fintech, eh, telemedicina, toda esa parte de conectividad y 5G, la digitalización imparable, ¿no? a la que están asistiendo todas las empresas, eh, semiconductores. Eso es una mega tendencia de inversión y va a seguir dando que hablar en el futuro. Hay otra que es los cambios sociodemográficos. Esto en que se traduce en que cada vez somos más personas habitando el planeta Tierra y además, eh, como mejora nuestra calidad de vida, vivimos más. Por lo tanto, va a haber muchos flujos de capitales que vayan a nuevas formas de urbanización, todo lo que tenga que ver con nuevos hábitos de consumo, eh, hábitos de vida saludables y la última gran megatendencia va a ser la sostenibilidad, impulsada principalmente pues, por los objetivos de desarrollo sostenible de, de la ONU, una mejor gestión eh, de los recursos naturales, hemos visto ¿no? en ese mapa como para 2040... Algunos países pues, como España y van a tener problemas de, de suministro de, de agua, todo lo que tiene que ver con el estrés hídrico, cambio climático, transición energética. Es decir, que todas las empresas que estén bien posicionadas aquí van a ser las potenciales ganadoras el día de mañana. ¿Hay ya instituciones u organismos que inviertan con criterios ESG? Pues sí y uno muy grande, que tiene miles y miles y miles y miles de millones bajo gestión, es el Fondo de Pensiones de Noruega. Fijaros, el Fondo de Pensiones de Noruega eh, tiene ahí, digamos, un pequeño conflicto de interés. Noruega es un país rico en petróleo e invierte esa riqueza generada por el petróleo en los mercados financieros. Eh, parte en renta variable, parte en renta fija. Claro, esto es un poco polémico porque es... Tú tienes una actividad, que coincidiremos, no es la más respetuosa con el medio ambiente, pero por lo menos, luego a la hora de invertir, Noruega invierte, el Fondo de Pensiones de Noruega invierte con criterios ESG. Y de hecho, en su fondo hay varias exclusiones, como son las compañías armamentísticas, tabaqueras y las productoras de carbón. Es más, el propio Fondo de Pensiones de Noruega cuenta con un consejo ético que vigila que todas las inversiones estén alineadas con los principios que establece el propio Gobierno de Noruega a través del Ministerio de Finanzas y que vayan en línea también con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y las directrices de la OCDE. Es decir, ya hay fondos de pensiones que llevan tiempo aprovechándose de esta megatendencia a largo plazo que es la sostenibilidad. Ahora bien, nosotros no somos el Fondo de Pensiones de Noruega. Como inversores minoristas, ¿qué herramientas tenemos para entre los miles y miles y miles y miles de fondos de inversión que hay en el mundo? encontrar a aquellos que sean socialmente responsables pues una primera página que yo os recomiendo es esta de morningstar seguro que conocéis la compañía está muy bien la página la tenéis tanto en inglés como en español y tiene una base de datos de las mejores a nivel de fondos de inversión si buscáis cualquier fondo en morningstar vais a tener un análisis muy detallado y Morningstar tiene otra cosa buena y es que eh, colabora o tiene asociada una empresa que se llama Sustain Analytics, que lo que hace es tratar de cuantificar algo tan cualitativo como es la sostenibilidad. De decir, oye, yo voy a intentar hacer un ranking dentro de que es difícil de ver qué es más sostenible y qué es menos sostenible. Y es este rating basado en globos. Los fondos más sostenibles son aquellos que tienen mayor número de globos, siendo 5 la máxima puntuación. Los menos sostenibles son los que tienen menos globos. Pueden tener uno o incluso ninguno. Así que cuando analizáis un fondo, ahora veremos algún ejemplo, os vais a encontrar en la parte de abajo de la ficha algo así. Vais a ver el rating de sostenibilidad. Cuanto más globos, menos riesgos ESG. Lo vais a ver de forma gráfica. Nos va a interesar que esté por debajo de la media, es decir, menos riesgos ESG esté asumiendo el, el fondo y lo vais a tener desglosado por categorías, medio ambiente, social y gobernanza. Cuanto más bajo sea el número, mejor para nosotros. Pero así vais a poder ver cada uno de esas siglas ESG. Y también es importante esta parte, Morningstar directamente, mira si el fondo es sostenible según prospecto. En este caso, tendríamos un fondo que da la casualidad de que por las empresas que tienen cartera tiene el máximo rating de sostenibilidad, pero no significa que sea un fondo socialmente responsable. Es decir, en un determinado momento, este fondo que por mandato no es socialmente responsable puede meter empresas, digamos, polémicas o que no son para nada respetuosas con el medio ambiente, le bajará la puntuación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Utilizar esto como filtro, pero ver que en esta parte nos encontraríamos un yes o un sí, es decir, que el fondo es sostenible según prospecto. Os voy a dejar un enlace, os lo paso por el chat, del buscador que tiene Morningstar para encontrar fondos de inversión. ...que se adecúen a lo que vosotros andáis buscando. ¿Qué es lo que podéis hacer en, en el buscador? Dejarle indicado que en ese rating de sostenibilidad vosotros lo que queréis es que tenga cinco globos el fondo, le podéis dejar indicado si queréis que sea un fondo de renta variable, un fondo de renta fija, un fondo mixto, esto ya un poco en función de vuestras preferencias y vuestro perfil de riesgo como inversores... Y también el estilo de gestión, si queréis que sea un fondo de gestión activa o un fondo de gestión pasiva. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Para los que no venís del ámbito financiero, los fondos de gestión activa son más caros y son aquellos en los que hay un gestor con nombre y apellidos y un equipo de analistas con nombre y apellidos que tratan de buscar las mejores empresas socialmente responsables o las mejores emisiones de bonos verdes con el objetivo de batir a su índice de referencia. Es decir, que si su índice de referencia sube un 10%, un fondo de gestión activa lo que querrá es acabar el año por encima. Pues, por ejemplo, hacer un 15%. Tratar de obtener un diferencial a favor del partícipe del fondo. Claro, para hacer esto... Hay que pagar a un equipo, por lo tanto un fondo de gestión activa va a ser mucho más caro que un fondo de gestión pasiva. ¿El fondo de gestión pasiva qué es lo que hace? Pues nada, si hay un índice que incluye las 500 compañías eh, más socialmente responsables de los Estados Unidos, pues directamente dice, vale, pues yo hago un producto que replique ese índice donde ya están las 500 compañías más socialmente responsables de Estados Unidos y si tú te quieres beneficiar de eso, pues pagarás unos costes muy pequeños en comparación con un fondo de gestión activa. El fondo de gestión activa dirá, yo de esas 500 compañías más socialmente responsables voy a tratar de seleccionar las 30 mejores y que a mejor precio coticen para tratar de hacerlo mejor. ¿Es mejor gestión activa o es mejor gestión pasiva? Dependerá de, de vuestras preferencias. Al final, yo creo que es poner todo un poco en contexto, pero también que valoréis que un fondo de gestión activa tiene unos costes mucho más elevados que uno de gestión pasiva. Aquí tenéis algunos ejemplos de fondos de gestión activa. Este que gestiona Nordea, ya veis pues que el objetivo es mitigar el, el, el riesgo climático. Y tenemos los cinco globos que le otorga Sustain Analytics. Importante, vemos que el fondo es sostenible según prospecto y en cuanto a riesgos está por debajo de la media. Otro ejemplo de fondo que gestiona eh, una gestora diferente, que es Pictet, pues parecido, pero ya veis que, por ejemplo, tiene un menor rating de riesgo. Es más, si comparamos cada una de estas variables, veis como el fondo de pictet está por debajo en todas. Por lo tanto, esto nos ayuda, salvo en gobernanza, que bueno, más o menos está a la par. Así que, estos ratings nos ayuda adentro de que la sostenibilidad, es algo que decíamos, joder que es sostenible, que no, son factores muy cualitativos, pues bueno, tratar de cuantificarlo, y aquí sí podríamos concluir, no, pues que este fondo de Big Tech puede ser ligeramente más socialmente responsable que este otro de Nordea. De esta forma, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues si tenemos miles y miles y miles de productos de inversión, tratar de quedarnos con aquellos que sean socialmente responsables y dentro de ellos, Tratar de mirar cuáles son los más socialmente responsables dentro de la categoría. E igual que tenemos fondos de gestión activa, tenemos fondos de gestión pasiva, que son mucho más baratos. Otra vez tenemos los cinco globos, el fondo sostenible según prospecto y ya veis que está por debajo de la media en cuanto a riesgos. Cuanto más se acerca esta parte, riesgo más bajo en términos ESG y aquí tenéis el desglose. Si accedemos a la ficha de este fondo, que es de gestión pasiva, dice busca replicar de la forma más precisa posible ese determinado índice y permite a los inversores beneficiarse de una exposición a valores de capitalización grande o mediana con rating SG alto dentro del mercado de renta variable americana. Es decir, el fondo no trata de seleccionar las mejores empresas de Wall Street en términos socialmente responsables, sino que directamente es una selección de muchísimas compañías que cumplen con criterios SG. También importante, a la hora de leer la ficha, ya veis que señala que todas esas compañías involucradas en alcohol, tabaco, juegos de azar, armas militares, energía nuclear, entretenimiento para adultos, armas de fuego civiles, carbón térmico, organismos genéticamente modificados, producción y reservas de petróleo, gas y combustibles fósiles, son excluidas. Que tú quieres tener un fondo de gestión pasiva a un bajo coste y asegurarte de que no estás invirtiendo en compañías de alguno de estos sectores, pues hoy en día ya veis que se puede hacer. Y también es muy importante, más allá de lo que os diga Morningstar, aunque os diga que el fondo es sostenible según prospecto, corroborarlo con eh, la información que brinda la propia gestora. Es decir, si es un producto de Amundi, yo podré descargarme el PDF de datos fundamentales para el inversor y lo primero que querré ver es... Esta frase de aquí, el compartimento es un producto financiero que promueve, entre otras, las características SG en virtud de ese artículo 8 que hablábamos antes del reglamento SFDR. Es decir, aquí ya nos queda la tranquilidad de, vale, esto no es greenwashing, efectivamente cumple con ese artículo 8 del reglamento SFDR. Por detrás de esta gestora habrá un regulador que por detrás estará mirando que efectivamente cumple con la ley. Así que, importante, no solo quedarnos en Morningstar, sino también corroborarlo con las propias fichas del producto que vayamos a contratar. Y ya para terminar, ya sabéis que la presentación, si me la pedís no tengo ningún problema en pasároslo, os dejo algunos artículos que recopilaba esta chica, Elena Pisonero, en un artículo que leí el pasado 30 de septiembre en LinkedIn, que se titulaba Medir para cambiar. Venía a hablar de esto, ¿no? Eh, lo de la sostenibilidad está muy bien, pero si al final no hay una forma de cuantificarlo, ¿cómo vamos a ver que es socialmente responsable o no? Y al final del artículo eh, dejaba a su vez otros artículos relacionado con lo que hemos eh, estado hablando. Yo os he seleccionado algunos, tampoco había mucho más, creo que eran cuatro o cinco, pero bueno, eh, tenéis aquí de, de diferentes páginas, pues está por ejemplo de, del Financial Times, donde se habla eh, de la laxitud en cuanto a métricas eh, SG, eh, que es difícil, ¿no? Al final determinar que es sostenible, también el problema de dónde extraes los datos para ver que una compañía es socialmente responsable o no. Este otro también está muy bien, son empresas que ya han comenzado a incluir métricas de, de impacto con relación a los stakeholders, es decir, a accionistas, a clientes, a proveedores, brindarles no solo la información financiera que es parece lo que le interesa a todo el mundo sino información no financiera y cómo están gestionando esos riesgos SG y de hecho viene el listado ¿eh? de esas 50 compañías que ya están incluyendo eh, esas métricas y eh, por último, este eh, me parece el, el más interesante que son 10 cuestiones abiertas para eh, la industria de gestión activos, ¿no? con mandatos eh, SG. Entonces, el, el autor del artículo bueno, va haciendo preguntas de, ¿realmente los rating SG, pues como el que hemos visto ahora, son útiles? ¿Cómo de efectiva es la función de auditoría? Es decir, que haya empresas eh, de auditoría externa que vayan y te den una certificación de realmente que tú eres una empresa que cumple con criterios SG. La verdad, están bastante bien, os los dejo. Luego, cuando tengáis la presentación, pues, podéis acceder a ellos y leerlos Y nada, para terminar, lo que hemos visto recopilando un poco desde el principio, eh, gobiernos, empresas, pero también nosotros como particulares, no le podemos dar la espalda a ese incremento eh, de las emisiones de carbono, ese problema de estrés hídrico, pérdida de la biodiversidad, degradación de los ecosistemas, hemos visto cómo hay intenciones por parte de los países y por parte de, de, de las instituciones, eh, en los 90 la cumbre de Río, el protocolo de Kioto, ahora ese Acuerdo de París, esa Agenda 2030 a las Naciones Unidas, ese reglamento SFDR, pero veis que todavía queda bastante eh, por hacer y que nosotros, a nivel particular, aunque no seamos un gobierno, una empresa y no dispongamos eh, de mucho capital, sí podemos contribuir con nuestro capital a la construcción de un mundo mejor, mediante bonos verdes o acciones de compañías socialmente responsables o mucho más fácil y accesible a través de fondos de inversión con criterios SG. Y por último, importante, no dejarnos eh, engañar, o, o no dejarnos eso sí, engañar con publicidad engañosa, valga la redundancia, todo ese greenwashing que hemos visto de empresas que no son socialmente responsables o fondos que no invierten con criterios socialmente responsables, nos pueden intentar hacer pasar, porque sí lo son, y conforme se vaya siendo más estrictos en la taxonomía, quedarán menos lagunas y cada vez será más fácil distinguir qué es socialmente responsable, y que no y nada daros las gracias a todos por vuestra atención tenéis aquí mi correo electrónico me podéis pedir la presentación por favor los que seáis alumnos de finanzas del máster no hace falta que me escribáis a, a mi correo personal me podéis escribir al correo de siempre al de tutorial de tutorías de y nada pues estaré encantado de compartirla eh, con vosotros espero que os haya resultado interesante y que bueno el día mañana cuando vayáis a invertir pues que tengáis en cuenta estos criterios para contribuir a un mundo mejor Así que nada, muchas gracias a todos por haber venido a esta sesión en el Día de la Educación Financiera. No sé si tenéis alguna pregunta, pero bueno, cualquier duda, cualquier cosa, si no, también me la podéis preguntar en, en el correo. Muchas gracias a todos y que tengáis buenas, buena tarde. Gracias. Cuidaros mucho.